Esta semana estuvimos reunidos con el Presidente de la República expresando lo que ha sido una constante en Vamos Uruguay, que es la preocupación por la inseguridad. La necesidad de mejorar lo que son los niveles de convivencia y la, este, de alguna manera la, la violencia que hay, tenemos que, que terminarla rápidamente. Para eso se requieren acciones que son administrativas y otras acciones legales. Esto último, las acciones legales que desde febrero del 2010, cuando asumimos en el Parlamento, hemos venido presentando y que la mayoría del Frente Amplio no ha querido aprobarlas si y están en un cajón. Eh, lo que pretendemos es que se aprueben rápidamente porque es una situación que realmente ya no da para más. De esa manera, le llevamos al presidente lo que son algunas de las propuestas que hemos presentado de forma de que podamos estar aprobándolas si hay voluntad política. Lamentablemente, solo con otros votos no se pueden hacer. Por eso necesitamos los votos de la mayoría, la mayoría que le responde a él. Están las herramientas, está solamente en nuestras manos, levantar nuestras manos y votar y aprobar aquellos proyectos que mejoren la seguridad, que es algo que realmente todos necesitamos, todos estamos padeciendo. El presidente se comprometió a estudiarlas, nosotros entendemos que el tiempo de los diagnósticos se terminó, es el tiempo de tomar decisiones, ya van dos años y medio de gobierno y hay que tomar decisiones rápidamente. Nuestros técnicos han trabajado, nuestros proyectos están presentados. Lo único que falta es la voluntad política para darle tratamiento. Esperemos que en los próximos días tengamos buenas noticias en cuanto a que los uruguayos podemos vivir más seguros. Hasta la próxima.